Hola mis queridos estudiantes, soy María T. y en este video explicaremos cómo saber el costo real de un crédito para tomar mejores decisiones financieras. ¿Les ha sucedido que se encuentran con cada banco que les da información diferente sobre el crédito que le aprobar? La mayoría de la gente toma decisiones con solo la cuota del crédito, la tasa de interés pero el costo real varía dependiendo de las diferentes condiciones que nos asignen. Así que aprenderemos a convertir todas esas condiciones en una sola tasa de interés que nos ayude a tomar mejores decisiones financieras. Haremos un ejemplo para comparar tres opciones de financiación que nos dan tres bancos diferentes. El Banco A nos informa un plazo de 60 meses, tasa de interés mensual del 1.95%, seguro de 35.000 y cuota fija. El Banco B nos informa una cuota de 2.015.000 para pagar en 72 meses y el Banco C nos informa una tasa del 15% efectivo anual, seguro de 340 mil pesos mensuales y se paga en 60 meses con cuota variable. Por supuesto, hay que ir trabajando cada uno de estos bancos. Probablemente usted ya tenga sus preferidos, pero miremos a ver en términos de costo real de cada uno de estos créditos, cuál puede ser su mejor opción de financiación. Vamos con el Banco A, dado que las cuotas son fijas. Es posible utilizar la función pago de Excel. La función pago nos ayuda a devolver cuál es el valor de la anualidad o cuál es el valor que vamos a pagar contemplando intereses y abono a capital. Así que miren que aquí la misma función pago nos pide la tasa de interés que es 1,95, el NPER que son 60 meses menos el valor actual que son los 80 millones de pesos que nos van a prestar. Como Excel siempre hace flujitos de caja, entonces es importante que le digamos, oye, vamos a entregar 80 millones de pesos, a cambio vamos a recibir unas cuotas. Digamos que esa es casi que la perspectiva del banco. Y pues para que la, la cuota me dé positiva. Si no pongo el menos, la cuota me daría negativa. Entonces vamos a devolverle ese menos ahí. Entonces ya sabemos que la cuota del banco A es más alta que la del banco B. Pero el banco B lo voy a pagar en 72 meses. El banco A solamente en 60. Y por supuesto le vamos a sumar el valor del seguro de 35 mil pesos que es el que entra a alterarnos la tasa que realmente vamos a pagar. Así que vamos a colocarle la función tasa. Número de periodos se pagará durante 60 meses. El pago es el valor de la cuota. El valor actual... Luego en menos, 80 millones. Y esto nos dice que la tasa real de interés mensual es del 2.01%. Y vamos a convertir esto en tasa también con el otro banco. Son 72 meses. La cuota es de 2.015.000. Y el valor de la deuda, 80 millones. Este nos dice es 1.84%. Así que el banco B... En términos de tasa puede ser una mejor opción. Y vamos al banco C. Para el banco C no es posible calcular la cuota con la función pago. Porque la función pago solo sirve para cuotas iguales. En este caso vamos a hacer entonces una tabla de amortización. Vamos a identificar número, cuota, interés, llamémosle sobrecosto o seguro, como quieran llamarle, abono a capital y saldo de la deuda. Inicialmente nos prestan 80 millones de pesos, así que ese es el primer saldo. Y luego viene la identificación de los 60 pagos que vamos a hacer. Como esta es una cuota variable, a este tipo de crédito también la, le llaman método amortización alemán. Si usted sabe que tiene otro tipo de crédito con gradientes, que no es tan común en Colombia, el único que, que he visto que entrega créditos con gradientes es el ICETEX. La mayoría de bancas utilizan el método de cuota fija o método francés y el método alemán o método de cuota variable. Y también, por supuesto, tienen en cuenta periodos de gracia y diferentes variaciones, pero la base tiende a ser esta. Entonces vamos a trabajar con método alemán, que es un sistema de cuota variable. El saldo de la deuda lo dividimos en la cantidad de pagos que vamos a realizar Fijamos, por supuesto, ese saldo para que todos los meses me diga que voy a pagar ese millón trescientos treinta y tres. El sobrecosto es el dinero adicional que vamos a pagar por trescientos cuarenta mil pesos. Vamos a pagarlos todos los meses. La tasa de interés, miren que aquí ya, aunque habíamos hablado que era un quince por ciento, ya hice la conversión de la tasa para dejarla en mensual porque realmente la periódica es la tasa que aplicamos cuando hacemos la tabla de amortización o cuando queremos saber cuál es la cuota que le vamos a pagar a un banco. Así que ahí ya la tengo. Pueden ver el video de conversión de tasas efectivas para recordar cómo hacíamos ese procedimiento. Tomamos el saldo anterior de la deuda, lo multiplicamos por esa tasa de interés, le decimos comante T. O F4 o FNF4 para fijar la tasa de interés. Ojo, se fija solo la tasa de interés, no el saldo. El saldo tiene que variar. La cuota va a ser el interés más el sobrecosto más el abono. Notarán ustedes que el interés se convierte en cero, pero es porque no hemos fijado los siguientes saldos. Saldo anterior menos abono a capital. Y ahí ya nuestro crédito empezará a disminuir el saldo. Hasta que da cero al final de la tabla de amortización el siguiente paso una vez tenemos toda la tabla y tenemos claros cada uno de los pagos que vamos a hacer incluso no necesariamente puede ser igual este sobrecosto usted puede estar haciendo pagos trimestrales lo registra entonces en el mes 1 o en el y luego en el 3 y así en cada uno de los meses en los que vaya a ser ese, ese sobrepago luego lo que nos interesa es que la cuota exprese todo lo que hay que pagarle al banco, el interés, todos los sobrecostos, el abono a capital. Y vamos a crear entonces nuestro flujo de caja, es decir, vamos a recibir 80 millones de pesos, así que dejamos ahí como flujo de caja en positivo un valor por 80 millones de pesos. Pero luego vamos a tener que empezar a pagarle al banco las cuotas. Entonces vamos a poner un menos y seleccionamos cada una de esas cuotas. También lo llevamos hacia abajo y ahí tenemos todo el flujo de caja de nuestra operación de crédito. Una vez tenemos esto, usamos la función TIR y seleccionamos todas esas entradas y salidas de dinero. La función TIR nos va a dar, en este caso, la tasa mensual. Con esto prácticamente tendremos definido que nuestra mejor opción de financiación es el Banco B, a 72 meses con una cuota de 2.015.000, por lo menos en términos de los costos reales asociados al crédito. Si queremos convertir la tasa en efectivo anual, podemos usar la función in efectivo de Excel, abrimos paréntesis, nos pide una tasa nominal, entonces vamos a tomar la tasa mensual, la multiplicamos por los 12 meses que tiene el año para que nos quede nominal anual de capitalización mensual, que es lo que nos pide esta tasa, y en número de periodos volvemos a colocar el 12, porque le vamos a decir que internamente la tasa que le estoy dando es una tasa de 12 meses. De esta forma obtenemos una tasa efectiva anual del 27.018%. Lo mismo hacemos con la siguiente y con la última. En términos efectivos anuales, la, el banco A le cobra un 27.018%, el banco B un 24.486% y el banco C un 25.05%.